Eh, pues de los tamales sí es, es empezar desde temprano amiga, eh, en el caso de nosotros eh, es levantarse de las 4 de la mañana a preparar hacer lo que es el atole, los tamales como sea ya nada más ahora sí que se hacen un día antes para que eso ya nada más agarren y se calienten y ya se vengan a, ahora sí que a vender eh, si sí es pesado porque tiene uno que levantar temprano, tiene uno que el, ahora sí que cargar botes, acomodar su triciclo para salir a vender es temprano, yo salgo a las 6 de la mañana Así como llego, llego aquí a mi lugar, llego aquí a vender y ya, bueno, aquí pues ya es, es, mantengo un poquito la, la venta, ahora sí que es normal. la elaboración, obvio, la masa ya viene hecha, ya nada más es cosa de ir midiendo, ir salseando, ir envolviendo, ir cargando. Eh, pues mi papá desde muy pequeño trabajó desde los 15 años, eh, se fue para la Ciudad de México y eh, allá empezó el negocio de los tamales. En mi caso me siento bien porque está mi papá con nosotros, está mi mis hermanos y bueno, mis hermanas todos estamos juntos y pues me siento bien así con ellos mi papá ya está es muy de igual muy estricto por cuestiones de que si no hace uno algo bien se nos, se molesta pero sí mira, por mi familia me gusta mi chamba y, y por ellos